Tienes un plotter de la marca Elson, referencia SCF500 Lo enciendes y te bota el error de cambio de pieza Código 0008 No sabes qué hacer Te gusta este error, dice cambiar pieza pronto Y entonces deja de imprimir Tienes un montón de pedidos que hacer Listo, Quédate hasta el final y te diré cómo resolver este problema paso por paso, ¿listo? Ok, lo primero que debemos hacer es colocarla en modo de servicio, ¿listo? Abajo en la descripción está el link para que me contaste y te haré paso por paso qué hacer o cómo colocar en modo de servicio, ¿listo? Debe quedar así como aparece en pantalla, así debe quedar y entonces empezamos los pasos, ¿listo? Listo, ahora vamos a, vamos a ejecutar el programa. Ya sabes que en la descripción está limpia para que me contaste y puedas obtener el programa. Damos clic en Servicio por Listo, se nos abre una ventana. Eh, perfecto. Damos clic en la parte izquierda, ¿vale? Y acá, se nos abre esta ventana, damos clic acá abajo y se detecta la impresora. Entramos acá, le dice y luego buscamos y vamos a retirar todos los contadores uno a uno, ¿correcto? desde este que está acá, si nos gusta este error, no pasa nada, damos clic en ejecutar y ahí damos clic en ok y queda resectada, listo y así vamos a hacer con todos los contadores que están entramos al segundo contador, vale, pan recuerda, esto está en modo servicio, listo, es importante aceptar, ejecutar y listo ok Perfecto, vamos a hacer esto con todos los contadores. Recuerda que en el momento de la instalación va a pedir algunos eh, software adicionales. Esto este es normal cuando se, se instale por primera vez. Vamos a esperar que termine. Correcto. Recuerda que es el contador de reset, ¿vale? O sea, es lo que vamos a hacer nada más. Son, a ver, son cuántos contadores. Eh, ya lo cuento digo termino aquí sí, son varios contadores y hay que retarlos todos, listo, ok, ya casi terminamos, ok estamos el último perfecto y eso es todo, ahí terminamos de no recetear, que debemos hacer aquí debemos apagar la máquina y eh, desconectarla, listo, una vez desconectada, esperamos unos segundos, unos minutos y la volvemos a encender Listo, Listo. ok, ya quedó, perfecto, ya ok, esto ha sido todo, si te gustó el video, por favor dale clic en me gusta, click en like, un pedazo de like a este video, por favor, tú me está imprimiendo mal. click en me gusta, clic en suscribirte y clic en la campanita. Contáctame al WhatsApp, 301-692-8346, taló Wilton Martínez de ResetOK.com. -okay